Una vez más al canal El día de hoy vamos a hacer un maquillaje navideño Espero que si sí les guste Y también probando pues la cámara Porque ya hoy pues ya estoy utilizando la cámara Así que vamos a ver qué tal sale O Espero que sí o si no estaré grabando por las puras Pueden pasar aquí abajito a suscribirse al canal No olviden activar su campanita que está aquí abajito también Y de esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un tutorial de maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta paletita de aquí de Color Pop niñas, Sonic Blonde, creo que se dice. Bueno, trae estos tonos súper bonitos. Eh, voy a estar utilizando este marrón, este de aquí y un dorado, no sé si este o este, creo que es verde, no, este de aquí. Así que bueno, vamos a empezar por este. Ok, voy a estar colocándolo aquí, abajito, antes de, de la cuenca, ok. Abajito del huesito Y de ahí lo vamos a, sa a sacar Más o menos hasta Más o menos hasta aquí Entonces ahí voy a estar Colocando más sombra Pero a la vez Vámonos a estar difuminando Para que pues se nos haga después Más fácil también lo que es el El difuminado Porque si nomás colocamos Y no lo movemos pues se nos va a ser más difícil. Y aparte de eso nos vamos a demorar más en delinear. En delinear ¿eh? Que diga en difuminar. Bueno, más o menos así, vean. Y ahí quedó. Ok, niñas. Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí, ¿ok? Un marroncito bajito. Ahí lo que voy a hacer es colocarlo aquí para poder, pues, que se nos haga un poquitín más fácil difuminar los tonos. Porque, pues... A veces se, se medio complica Ay niñas Ay de verdad espero espero que el video salga bien Porque yo ando padeciendo saben con lo, con lo de las luces Me muero muerta con las luces A veces el video sale como que muy claro o muy oscuro Y pues así no se puede bueno, aquí vuelvo a retocar un poquitín lo que es el tono oscuro, niñas. Vean, así. Nomás un poquitín. Ok, más o menos hasta por aquí. Ya todo difuminadito así para que se mire bien bonito. Listo, ahora voy a estar utilizando este tono de aquí bajito. Este tono lo voy a estar colocando aquí, vean. Así. Así. A toquecitos Lo vamos a ir poniendo De paso como que pasear sellar El la, El corrector que sobró aquí De pasadita también Se vea medio brillantito el, el tono aquí Este doradito de aquí Y si no pigmenta lo suficiente eh, Voy a agarrar este de aquí Lo voy a estar cogiendo con el dedo Ay, lo puse mal Me agarré. Mira, no me chueco, me muero Ok, niñas, voy a ponerlo aquí mismo Tratando de difuminar súper bonito el tono este Quemadito Y los tonos, ok Este no es un maquillaje como que tan así de De colocarlo perfectamente Basta con que pongamos brillo y se note Nada más bueno, el otro paso que vamos a hacer ahora es limpiar, ok. Ahí ustedes se lo limpian como que como a ustedes les guste, como que muy para arriba. O no sé, yo me lo limpio así nomás, casi en la dirección. Bueno, dependiendo del maquillaje que quiera hacer, a veces lo hago así, a veces diferente. Ok, bueno, ahí estamos. Así. Ah, Ay, creo que lo hice mucho aquí, me muero. Este de aquí sería el otro paso. Voy a tratar de hacerlo. Así. Así veo. Okay, niñas, bueno, ya me eché este primer de aquí que es de Jaycee Cosmetic. Tienen código de descuento que es Kimochidol para cualquier producto de su tienda. Y bueno, a mí me super encanta este primer. Ahora voy a estar utilizando esta base de MAC, es la 2.0. Y vámonos a echarnos un poquitín. Listo Bueno vamos a difuminar con una esponjita Húmeda y Todo vamos a estar difuminando Bueno esta vez no me he echado tanta base que digamos Niñas, es dependiendo del gusto De cada una eh, Utilizando el corrector de ocho niñas, ya saben que me encanta Está muy bonito Y vamos a poner aquí, aquí Un poquito ahí para la perfilación Y bueno eso sería pues las, los lados más importantes, digamos. Y ahí a difuminarlos súper, súper bien. Ok. Vamos. Pues aquí ya lo difuminamos súper bien, niñas. Así. Entonces voy a estar utilizando el polvo de color pop. Ahorita me di cuenta que me estaban creciendo los bigotes Vamos a sacar un corte comercial, niñas Entonces ahora sí a sellarlo todo súper bien Nuestro rostro para que todo esté súper sequito Y el contorno no se nos va a marcar. qué feo Ok Cogiendo este delineador de Color Pop Niñas, que es este súper bueno, y pues se delinea en la parte inferior de su ojo. Y nomás se van a delinear en la parte inferior de su ojo y listo. Bueno, sigamos. De la misma paleta voy a estar cogiendo ahora este tono de aquí. Algo así pues navideño, niñas. Como para este. los colores de Navidad. Súper, súper elegantones también vean mm, pues sí queda bonito bueno entonces a difuminarlo quito por acá también lo jalan más o menos uniendo con el delineado de encima y aquí lo mismo que okay, casi me meto la brocha luego me muero hice un marrón ese que estábamos poniendo al comienzo aquí niñas Nomás para difuminar un poquito lo que es el delineado negro, ¿ok? Para que se mire un. Pues. Un degradé bonito. Ok, niñas, bueno, como tengo párpado caído y cuando pongo sombras atinadas se me pega en el delineado, bueno, vámonos a disimularlo colocando este glitter dorado aquí, ¿ok? Así que si. Si se medio pega, pues no se va a notar porque va a estar este glitter ahí. Así que bueno, por si quieren taparlo, si no pues lo pueden dejar así nomás. Ok niñas, este ya me pasé máscara de pestañas en las pestañas inferiores y superiores. Entonces ahora voy a estar colocándome la pestaña. Y cha, -cha los ojos quedan bien bonitos. Ah, ya quedaría con las dos pestañas, súper bonito. Entonces ahora vamos a hacernos el contorno ok vamos a hacer un tacarito pescadito y difuminar no en la parte de aquí tiene que ser encima ok aquí voy a estar utilizando el rubor de color pop este que es de uh, Flu, flower eh, flower tinder tinder tender y voy a estar colocando aquí un poquito en las manzanitas ok ahí ustedes ya dependiendo pues que tanto les gusta el rubor se pone a mi... el iluminador de focayure voy a estar utilizando niñas el número 01 golden cristal y voy a estar colocando un poquito aquí en la nariz vean así y aquí en medio así bueno ya aprovechando que estamos con el iluminador Vamos a colocar un poquitín aquí en la entradita de nuestro eh, ojo. Ahora voy a estar utilizando un poquito del iluminador para poner aquí. En los pómulos, encima, un poquito aquí, aquí. Otra vez un poquito aquí. Ok, bueno, entonces el ayal voy a estar delineándome antes en los labios. Ok, así niñas Ahora voy a estar utilizando un poquito de este labial de Delancey. Y viene en una colección de 5 o 6 labiales en una cajita Están súper sí. bonitos, aunque los colores son súper usables Y bueno, pues a mí me encanta Este en especial es mi favorito Este tono, no sé, queda con cualquier maquillaje es el color que te, que te saca de apuro, ¿saben? Qué bueno, muchachitas y que muchitos este de aquí será el resultado de este look Espero que sí les haya gustado, a mí me súper encantó Es súper fácil, súper elegante y lo pueden utilizar con cualquier tipo de ropa Solamente cambian el labial Así que bueno, espero haya sido de su agrado Si les gustó no olviden dejar sus me gusta También aquí abajito pueden compartir el video con sus tías, sus abuelas De esa manera me apoyan muchísimo y bueno, yo estaría súper agradecida. Así que les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Pueden dejar sus peticiones de maquillaje que ahora sí arrancamos con fuerza.